Que concluyó que el castillo en referencia fue disparado por la marca, por la pistola en cuestión, lo que indica que el arma utilizada para darle muerte al ciudadano José Alfredo fue el arma que entregó el ciudadano a Brito Grito a su primo. Eso lo obtuvimos de las actas levantadas y lo que sería las declaración ¿Qué nos lleva a esto? A que con relación con el principio de personalidad de la pena, con relación al imputado Luis Miguel Paulino, este tribunal. La sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas a favor del ciudadano Luis Miguel Paulino, acusado de volar los artículos 265, 266, 2379, 382, 383, 385, 235 y del Código Penal Dominicano en perjuicio de Alfredo José Sequeira. Segundo, poner en el de la media de Corrección en relación a Tercero, el al ciudadano Luis Miguel Paulino, del de las cosas penales y simples del proceso, por haberse deltado a sentencia absolutoria en su favor. Cuarto, en relación al imputado a Dios de pueblo, por mayoría de votos, este tribunal lo declara culpable de haber violado los artículos 59, 60, 95 y 34 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan la complicidad de homicidio y perjuicio de quien en vida se llamado Alfredo José Cepeda. En consecuencia, le a cumplir la pena de 5 años de reclusión en el centro de corrección y rehabilitación de, de Mr. Sí. Sexto, mantiene la corrección que pasa en su corto. Séptimo, condena el pago de las cosas penales y proceso. Se eh, eh, eh, matan un, un estudiante así, esta gente viene a... a, a a soltar a esa gente así por así. Entonces, ¿cómo que vamos a vivir en este maldito país? Si la justicia es que, van a, es que van con los ladrones, es que van con los ladrones. No, hombre, coño. ¿Recurirá usted la decisión a otro tribunal? Claro que sí. Los abogados tienen que apelar porque eso no, eso, no, eso no puede ser así. Se habla de un, un tercer implicado que no acudió al tribunal. ¿Quién es esa persona? Entonces, ¿cuál es? Muchos pensarán que estamos contentos porque a nuestro representado lo condenaron a cinco años por una supuesta complicidad en un homicidio donde no se sabe quién lo cometió. Lógicamente, que nosotros entendemos que la decisión mayoritaria del tribunal es desafortunada. E inmediatamente nos notifiquen esa decisión, la vamos a recurrir en apelación, porque entendemos que no había elementos de prueba para condenar a nuestro representado, aún fuese como cómplice. Se determinó claramente en el juicio que la persona que tenía el arma fue el que vino a testificar. A la persona que le entregaron esa arma fue el que vino a testificar, no nuestro cliente. Se escuchó las motivaciones. El voto disidente de uno de los magistrados establecía que no se pudo determinar. ¿Cómo manejarán ustedes en un posible recurso? Bueno, ese voto disidente de hecho fue la voz nuestra en, en, la, en el juicio. O sea, lo que nosotros planteamos en el juicio fue lo que dijo el magistrado del voto disidente. Es que no había forma de demostrar la responsabilidad penal de nuestro representado en ese hecho. Y el tribunal entonces lo acomodó, decimos nosotros, eh, como diríamos, como, como eh, premiando la mala investigación que hizo el Ministerio Público en ese proceso o la nula investigación que hizo en ese proceso.